Y como lo hacemos habitualmente en este segmento, vamos a hablar con eh, un emprendedor. En este caso es una emprendedora que se ha lanzado eh, a hacer un, o a llevar adelante un proyecto muy interesante que tiene que ver con eh, estos fogoneros que se ven ahora cada vez eh, más habitualmente en distintos lugares y que en realidad son muy utilizados también en el exterior, en diferentes países, eh, se ven mucho, por ejemplo, en Estados Unidos. Bueno, eh, también acá a la Argentina um, ha llegado y ha comenzado a darse esa tendencia, y le decía, tenemos una emprendedora que creó un proyecto alrededor de este tipo de producto, y nos va a contar un poco eh, bien de qué se trata, y, y de qué se trata sobre todo, su historia. Ya la tenemos del otro lado de la línea, Rosario Acevedo, ella es creadora de Angaro Design, que le decía, es una empresa que eh, vende fogoneros circulares para eh, diferente tipo de eh, consumidores y de clientes. Rosario, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buen día, un gusto. Un gusto, ¿cómo andas vos? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, contanos un poco eh, cómo se vio esto de comenzar a, a incursionar en este segmento. Yo decía, eh, la verdad que, que los primeros fogoneros los vi hace algunos años en Estados Unidos, en diferentes ciudades, en algunas ciudades eh, realmente que, que tienen un invierno, un invierno bastante crudo, se, se utilizan muchísimo, pero bueno, se utilizan de otra forma, digo, se utilizan más para justamente eh, que la gente se dé calor no como sí. lo, lo utilizamos nosotros o no por lo menos por lo que estoy viendo en algunas fotos eh, sí. que, que vos tenés que tiene que ver también con eh, hacer eh, un asado algo tan eh, tan argentino no sí sí mira te cuento la realidad es que eh, yo creo que acá en Argentina también tenemos muy incorporado en lo que es la cultura el tema del asado entonces uh -huh. por ahí nosotros como argentinos les damos ese ese giro de cocinar. Yo, hace unos años, más o menos, quizá eran ocho años de que arranqué con esto, uh -huh. mi idea principal era eh, hacer un fogonero ¿sí? donde podamos tener un fuego, pero ni bien creo la idea, eh, a los meses eh, digamos, de salir con esto, me doy cuenta de que también el argentino buscaba un poco eso, no solamente calefaccionar un ambiente, sino también tener la posibilidad de poder cocinar algo en un artefacto, en un fogonero, lo que sea que sea funcional. Entonces un poco la idea fue eso, fue decir, bueno, eh, cre creemos algún prototipo en ese sentido donde eh, también podamos agregar eh, un pedazo de carne, un corte de carne y, y, y darle esa funcionalidad, ¿no? Uh -huh. Claro, digo, vos, vos viste algo más de lo que era el fogonero, a lo mejor, como decíamos, el fogonero como a lo mejor se comercializa en otras partes del mundo... Digo, en Argentina vos encontraste que se le podía dar una, una vuelta de tuerca más. Sí, más que nada también, Gustavo, yo creo que lo interesante acá está en que el mismo cliente es el que te termina de dar la idea, ¿Por qué? porque claro. como te comentaba, yo si bien arranco con la idea del fogonero, el mismo uh -huh. cliente es el que te dice, mira no tenés alguna parrilla o alguna en una claro. cruz de asador, como para que yo, como que lo que te decía, en base a hoy en día Argentina, que está muy, eh, digamos, de moda, por así decirlo también, eh, cocinar eh, al uh -huh. fuego, es donde se le da esa vuelta de tuerca, que conecto con lo que decimos de la parte de Estados Unidos, allá también cocinan mucho al fuego, pero Perfecto. también un poco yo creo eh, y defiendo desde nuestro país que la idea de cocinar al fuego es nuestra. Eh, y de hecho mucho de lo que se vende allá en, Argent en Argentina, en Estados Unidos, eh, son productos argentinos, porque también esa cuota de confianza que tiene la persona afuera del de argentino, de la carne y, y demás, es un poco que viene de este lado, entonces también eh, impacta muy bien los productos argentinos allá en, en Estados Unidos. Uh -huh. Y contamos un poco eh, eh, la parte industrial, digo, vos eh, sí. de alguna manera, bueno, sé que sos, sos psicóloga, estás recibida... Sí. ¿El psicólogo ejerciste en algún momento o, o, o te dedicaste exclusivamente a esto? No, y sí, es una pregunta justo que me hicieron en una entrevista la semana pasada, porque, uh -huh. a ver, no ejerzo, digamos así, en un diván o en un consultorio, pero creo que ejerzo todos los días con claro. Ángaro. ¿Por qué voy con esto? Porque también eh, yo, eh, con el tema de los pobreseros y... Y, y esta marca, digamos, también mi idea es que la persona tenga un momento, eh, eh, digamos, con sea familia o amigos, de encuentro, de pasarla bien, sí, sí. de disfrutar, de gozar. Entonces, en ese sentido, creo que está un poco aplicada la psicología de generar algo positivo en el en el uh -huh. ser humano. Uh -huh. eh, y te, pre te preguntaba del tema industrial, digo, ¿cómo, sí. ¿cómo digo eh, producís los productos? ¿Tenés eh, alguna fábrica, digo, que, que, que te sí. lo haga...? ¿Cómo son los productos? Porque por lo que veo también por las fotos eh, Son fogoneros que se pueden llevar A lo mejor de, de un lugar hacia el otro Contame sí. un poco de, de qué se trata el producto en sí Perfecto, Mira, te cuento Inicialmente yo arranqué haciendo eh, Los fogoneros Donde me los hacía un herrero sí, Directamente uh -huh. de manera artesanal Que me entregaba la pieza Sin pintar, yo misma lo pintaba Con pintura de alta temperatura Y se lo entregaba al cliente Uh -huh. El tema de esto es que en, al querer crecer, digamos, ya eh, te queda chico por ahí la mano de un herrero y es donde claro. yo hace tres años tuve que dar el paso y saltar a lo que es hoy en día eh, una metalúrgica. ¿Qué hace la metalúrgica? le trabaja más, digamos, en serie. Ellos ya tienen los planos, trabaja con máquinas, digamos, con tecnología en máquinas donde son todos corte láser y, y, uh -huh. y vos directamente pones el plano en, en, en la máquina y directamente te imprime el digamos el, el, el pedazo de chapa y terminan soldando sí la gente que trabaja ahí, pero de alguna manera son todos iguales, no tenés las fallas de que uno es un poquito más grande que el otro y te lo, y te, te, y te entregan por ahí 300 unidades por mes, y también te los Ajá. entregan pintados, digamos. Claro, es, claro, ese claro. es el, el, el, el poder, el, el paso a crecer también, y lo que te me comentabas de qué están hechos, y mira, es todo hierro, chapa, en diferentes Ajá. espesores, obviamente con el tiempo vos te vas profesionalizando de alguna manera en, en, en ver y, y adaptarte a que el producto funcione. aquí voy con esto? Por ahí al principio les hacíamos muy pesados o muy grandotes. Claro. Como que vas vas siempre corrigiendo sobre los detalles. Eh, el espesor de la base donde haces el fuego tiene que ser de, de tanto para que, te, digamos, para que no se te tome la chapa. Como que lo vas trabajando en el día a día. Eh, pero sí, son todos de chapa, eh, en diferentes espesores. Los terminamos con pintura de alta temperatura. Obviamente se puede hacer también en lo que es la terminación óxido. Hay gente que los elige directamente en óxido. Eh, mm. Pero bueno, trabajamos con una metalúrgica eh, eh, donde podemos, digamos, eh, hacer sin, sin ningún límite, ¿no? Sí, y, y digo, para trasladarlos, eh, mm. ¿tiene algún, no sé, tiene ruedas, por ejemplo, o son livianos, uno los, los puede levantar con otra persona, quizás y trasladarlo a un lugar al otro. Perfecto, mira, tenés las lo, las dos opciones acá, o sea, hay gente que prefiere directamente tener un fogonero uh -huh. grandote donde lo ponga en el fondo del jardín o el en en espacio un, que tenga y no dejarlo moverlo. en un lugar, digamos. Exacto, y no moverlo, o sea, hay modelos que uh -huh. tenemos así y después tenemos varios modelos que en realidad son los que más elige la gente, que son para mover, eh, digamos, ah. se pueden levantar entre dos personas tranquilamente, todos los modelos todos nuestros diseños tienen cuatro manijas uh -huh. con, eh, digamos, que vos lo puedas mover, eh, y también está, está pensado para eso, para que vos de repente puedas, eh, si te querés llevar el fogonero a algún lado, que lo cargues claro. en el baúl del auto, de la camioneta y lo puedas llevar, o mismo si de repente un día te quisiste hacer un asadito más cerca de digamos o de la pileta o del otro lado del jardín que lo puedas mover y, y no uh -huh. tengas digamos que necesites algún elemento para moverlo eh, uh -huh. es un poco eso la idea y cómo cómo es esto de que digamos genera menos humo de, de lo habitual digo tenés eh, pensado o diseñado un sistema digo para lograr eh, ese esa característica Sí, exacto. Nosotros ahora tenemos un, un solo modelo eh, que tiene esto que se llama tecnología smoke-free, que uh -huh. bien, eh, esto te explico para que entiendas cómo funciona, es eh, en el desarrollo del fogonero tiene todo un sistema de ventilación, sí, uh -huh. donde eh, digamos eh, eh, la idea es que esté todo el tiempo el fuego oxigenado recibiendo el aire de afuera que entra al fogonero y oxigena a, al fuego. Y de esta manera vos lo que lográs es que con esta oxigenación que le das y con este constante aire, el fuego uh -huh. genera una mejor combustión y de esta manera reduzca el humo. Esto es 100% claro, claro. en el desarrollo, de digamos, de, de, del diseño del fogonero. Uh -huh, está claro. Y vos me decías, eh, aproximadamente pro sí. producen unos 300 fogoneros mensuales, ese es el... el no, el me robo? encantaría, me encantaría. Ah, no, no, que está Mira, eh, eh, la realidad es que en los mejores meses, que sí. eh, por ejemplo, el año pasado, nos pasó que, bueno, como te decía antes, antes que está ligado mucho también a la, a la parte de, de festejar o emocional, el mes del Mundial, el, eh, mundial, el año pasado, sí, sí uh -huh. tuvimos un, un récord donde agotamos, digamos, stock, donde vendimos 38 boneros en el mes de noviembre, que es un montón. Ah, eh, pero bueno, más o menos entre 20 a 30 estamos vendiendo unidades por mes. Obviamente bien. esto, Gustavo, es un poco tratar de eh, tener en stock, ¿no? La gente, sí, como claro, es un claro, producto, claro. Si, si bien también es caro, eh, la gente cuando lo quiere, lo quiere ya. Yo creo que claro. como todo, entonces en eso también tenés que estar, eh, digamos, atento a, a no quedarte sin stock. Yo creo que en noviembre uh -huh. si hubiésemos tenido el doble, hubiésemos vendido el doble. Hubiera medido. No, ¿Y cuánto, extra. decías, un producto, digamos, caro? ¿De, de sí. cuánto...? eh partís digamos en cuanto a, a valores y mira estamos entre o sea arrancan en cien mil pesos para arriba uh -huh. Uh -huh. para arriba obviamente que depende el tamaño depende el desarrollo depende de los accesorios que quieras agregarle hacemos sí. pues, en diseños personalizados por ahí hay veces que nos llaman también no sé empresas donde quieren agregar su logo y ponerlo en, en digamos en, en, en su lugar, entonces por ahí directamente ya claro. le mandamos a, a producir un fogonero 100% personalizado, para darte un ejemplo, para American Express, donde uh -huh. le agregas el logo de American Express y ellos directamente tienen su fogonero ángaro, pero con eh, su logo. ¿Y tu, tu forma digamos de comercializarlo te, te, sí. te mueves mucho a través de las redes sociales, por ejemplo? Sí, nos movemos mucho a través de las redes sociales. Tenemos página web también, pero sí, hoy te diría uh -huh. que el 80% es online. Obviamente tenemos ¿Eh? tenemos exhibidos en, en, en algunos locales. También tenemos un showroom donde hay gente que está cerca eh, y uh -huh. los quiere ver. Pero sí, eh, por ahí hoy la mayor parte es online. ¿Dónde lo tenés el showroom? En zona norte Garín, Pilar. Ajá. Acá. Por la zona de, Por la zona de Pilar, que me imagino que ahí debes tener una, una buena porción de tu clientela, ¿no? Digo, Exacto. O sea, te diría, Gustavo, que el 99% de, del cliente que elige Ángaro es gente que tiene un espacio verde. Claro. Eh, entonces acá se mueve muy bien, como también se mueve muy bien en lo que es el interior del país. Hay mucha gente que, eh, digamos, por ejemplo, en Bairoche se vende un montón. Sí. Pero porque también te tenés que tener, digamos, un espacio de... de al aire libre, donde lo puedas poner. A ver, tampoco me cierro, hay gente que también lo pone en un balcón, pero bueno. Eh, sí, bueno, eh, ahí, ahí hay que ver el tema de los consorcios y demás. Exacto, pero bueno, exacto, eh, exacto. Si el consorcio lo, lo permite, lo, lo, lo pueden exacto. tener. Y exacto. qué, para ir cerrando, ¿qué, qué proyectos sí. tenés para el mediano plazo, digamos, este año, el año que viene? ¿Qué, mira, qué, qué te gustaría, digamos, qué paso te gustaría dar? Mira, te cuento. Eh, así, a mediano, ojalá sea a corto plazo, eh, estoy con, o sea, estoy empezando a, a, a ver la posibilidad de exportarlos. Como vos dijiste, uh -huh. en Estados Unidos es un producto que se vende muy bien, y hay uh -huh. muchos productos argentinos, entonces estoy en ese proceso ahora de poder salir al mercado afuera. Eh, uh -huh. Más que nada, a ver, si bien para poder ampliar... Eh, también para eh, tener de alguna manera eh, un, un flujo donde yo pueda también seguir trabajando en este país, ¿no? O sea, yo creo claro. que el desafío y la apuesta está acá en Argentina, pero bueno, la situación por ahí a veces acá cuesta más que la, la etapa es, es dolarizada, entonces sí, sí. también están nuestros costos un poco basados. en eso Entonces, de alguna manera es salir a buscar afuera, ampliar el horizonte, como también volver y apostar todo en este país. Sí, que te dé la posibilidad, digamos, de eh, equilibrar un poco los... Lo los desfasajes que hay justamente en el mercado local, no, un poco lo que buscan hoy, la, eh, eh, todo tipo de empresa, digamos, sin importar el tamaño. Exacto, siempre. Eh, la, la, la idea es esa. Bueno, realmente te, te felicitamos, un producto muy muy interesante y bueno muy, muy linda tu, tu historia, Rosario. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias a ustedes, eh, espero que tengan una buena semana. Te mandamos un saludo. Hasta luego. Fue Rosario Acevedo, creadora de Ángaro Design.